Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Gil, soy formador y coach inmobiliario desde el año 1994 como profesional y desde el 2012 como coach inmobiliario, recorriendo prácticamente toda España y entrenando equipos comerciales. Hoy voy a hacer un vídeo hablando de la estrategia tecnológica, la tercera T, la transformación, de mi método 4T. Si no has visto los anteriores, te aconsejo que los veas. Eh, te dejo por aquí abajo los enlaces, yo empezaría por eso, si no esto va a ser difícil de entenderlo. A los que ya habéis visto los otros vídeos, paso a explicaros de qué va. Estrategia tecnológica, recordad, la transformación. Hay cuatro columnas, cuatro patas, que para mí son importantísimas, y que un comercial inmobiliario, una agencia inmobiliaria que quiera Ir hacia adelante, recordar el lema en la transformación, en la tercera T, es o te adaptas o te apartas. La primera sería el CRM, sea cual sea. Necesitamos un CRM porque el CRM nos ayuda a ser más productivo. Esa ha sido mi experiencia y esa es mi experiencia en todas las agencias que me contratan. Así que debes tener un CRM que te ayude. Evidentemente, al principio vas a tener dificultades si no lo, no lo conoces. Segundo, redes sociales. Redes sociales, bueno, no digo nada nuevo, ya todos lo sabemos, dan muy buenos resultados y yo considero que es algo importante que hay que tener. La tercera es el Big Data, los datos. Como los datos nos dan credibilidad. Software, por ejemplo, para hacer valoraciones, no basta con ir a un propietario y decirle esto vale más o menos 120.000. No, no, necesitamos demostrarle, eh, transmitimos mucha más profesionalidad, mucha más credibilidad aportando datos a través del Big Data. Y el cuarto, que no hace tanto que lo incorpore, es el Inbound Marketing. El Inbound Marketing es la atracción del cliente, sobre todo al cliente vendedor, lo que más cuesta a todos los inmobiliarios en todos los sitios es captar, sin lugar a dudas. El CRM, ¿por qué? Auditoría y formación para ser más efectivo. Análisis. Si no medimos, tú como comercial no anotas todo lo que haces, vas a salto de mata, crees que vas por aquí, crees que vas bien, pero si no logras tus objetivos, si no logras tener éxito, buscas excusas. Es muy fácil decir, no, es que esto, es que lo otro, es que el mercado... Los datos, analizar los datos, dan la posibilidad de saber dónde estás qué estás haciendo para estar aquí y que si quieres llegar allí, que es tu objetivo, qué pasos vas a tener que dar y cómo los vas a dar para llegar a tu objetivo y tener éxito. Las redes sociales como nuevo canal de negocio, marca personal. Yo cuando empecé como coach, empecé así. Imaginaros si yo tengo que recorrerme toda España a dar mi tarjeta o a presentarme o presentar mis servicios. Las redes sociales. Empecé con mi marca personal en redes sociales a través de un videoblog. Cosa que ahora llevaba un tiempo que no hacía. Pero aquí estoy otra vez con vosotras y con vosotros. Convierte a tus agentes en expertos inmobiliarios. Capta, valora y analiza datos. No basta y presentarle un número, decir, bueno, esta es tu vivienda, voy a hacer todo esto y te esta es aproximadamente la valoración, unos 178.000 euros. Sería el precio de venta y sobre esto yo puedo los honorarios. ¿En base a qué? ¿Por qué le digo esa cantidad? ¿O por qué le digo entre esta o esta otra cantidad a un propietario? Le demuestro a través de los datos, analizar esos datos, el por qué llego a esa conclusión. No porque lo diga Angel Hill ni nadie más, sino porque el mercado es lo que nos está diciendo. Atrae a tus clientes y haz que te deseen. Bueno, el inbound Marketing eh, son embudos de venta a través de otro CRM Tú haces acciones, sobre todo en redes sociales, en tu blog, en tu web, para atraer tráfico a tu web y que allí pues, se descarguen, por ejemplo, una guía de vendedor y que dejen sus datos. Cuando el cliente posiblemente ni está pensando en vender o está vendiendo por su cuenta y está pensando en dárselo a alguna agencia inmobiliaria. Y que, por lo tanto, una vez dejen los datos, podamos contactar con ellos y si no, el programa, ese CRM del Inbound Marketing lo que va a hacer es esos embudos, esa, ese envío de emails, de contactos que va a hacer, le va a aportar un valor para crear un proceso de maduración y que si hoy no está preparado para trabajar con nosotros o preparado, pues que lo esté de aquí a X tiempo. El Inbound Marketing trabaja por nosotros. Y esto es toda la estrategia tecnológica. Si en tu agencia tienes todo esto y lo estás trabajando bien, perfecto. Si estás obteniendo resultados, genial. Si no, me puedes llamar, podemos mantener una entrevista online, una sesión de coaching, una sesión de mentoría, una sesión de asesoramiento totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso. No lo dudes, espero que te aporte valor y te ayude. Gracias. Chao.